Efectivamente, señores, saludos. Me encuentro en el municipio de Castillo. Bueno, eso que ustedes ven detrás de mí es una larga fila en el banco. La gente, eh, pues, cobrando bien temprano. Desde tempranas horas de la mañana, eh, los empleados públicos están, pues, en el banco haciendo su fila para eh, cobrar. Tenemos que destacar, señores, que la Asociación de Comerciantes de este municipio, pues lanzó un comunicado que iba a estar abierto hasta la una de la mañana de la tarde, todos los días, de 8 a una de la tarde, y pues en la mañana el tránsito eh, aquí el comercio abre normal. Eh, como decíamos, eh, sin ninguna protección, sin ningún cuidado, todo el mundo aquí haciendo desde muy tempranas de horas de la mañana en el Banco de Reserva, aquí en el municipio de Castillo. Es preocupante porque vemos que las personas aquí no se están cuidando, la población no ha hecho caso al llamado de salud pública y, bueno, no toma las medidas previsorias. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifá.